Mario Moreno Cantinflas, fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, Ciudad de México, 12 de agosto de 1911, 20 de abril de 1993, conocido mundialmente como Cantinflas, fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano de la época de oro. El personaje se asoció y se sigue asociando con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión en Hollywood. Se convirtió en un icono mexicano y su legado perdura hasta nuestros días e incluso Charlie Chaplin comentó una vez que era el mejor comediante vivo para entonces. En los Estados Unidos es recordado como protagonista con David Niven en la película ganadora del Oscar a la mejor película titulada La Vuelta al Mundo en 80 días, por lo cual Moreno ganó un globo de oro al mejor actor, comediante o musical. Como piedra del cine mexicano, María Moreno contribuyó a su florecimiento durante la época de oro del cine mexicano. En su vida también fungió como empresario y se involucró en la política de México. Aunque fue conservador, su reputación como portavoz de los desprotegidos le proporcionó autenticidad y se convirtió en una figura importante en la lucha contra el charrismo sindical y en la práctica de gobierno de un solo partido para manejar y controlar a los sindicatos. Mario Moreno Reyes Cantinflas fue el sexto de 14 hijos del matrimonio formado por el cartero Pedro Moreno Esquivel y María de la Soledad Reyes Guizar. Los 14 hijos sobrevivieron solo 8 al parto, Pedro, José, Catalina, el propio Mario, Eduardo, Esperanza, Enrique y Roberto. Se crió en Santa María la Redonda, cerca del barrio mexicano de Tepito. Se dedicó a diversos trabajos, fue ayudante de zapatero para después ascender a bolero, limpiabotas, mandadero, cartero, taxista, empleado de billar, bolseador y hasta torero. A principios de 1928 se alistó en el ejército mexicano como soldado de infantería con estudios de mecanógrafo, pero el 23 de mayo de ese año su padre envió una carta al ejército es la que solicitaba la baja de su hijo. El motivo no era otro que la edad de Mario. Tenía 16 años y había mentido fingiendo que tenía 21. Se casó con la moscovita Valentina Ivanova el 27 de octubre de 1934. Tenía 23 años y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1966. Debido a la imposibilidad de la pareja de tener hijos, en 1962 adoptaron a un niño de un año a quien llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova 1960-2017. La madre biológica del niño Marion Roberts con problemas de salud se suicidó poco después y un rumor sin confirmar que contiene hoy día de que el niño era en realidad hijo biológico de actor. Su personalidad cómica lo llevó a las carpas de los circos y de ahí pasó al teatro y al cine. En los escenarios populares compartió créditos con el socio artístico de sus primeros años, Manuel Ruiz, con el que además filmó tres películas entre 1937 y 1939. Moreno fue presidente de la Asociación Nacional de Actores ANDA y fue el primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Tras retirarse, Mario Moreno dedicó su vida a ayudar a los demás a través de la caridad y de organizaciones de beneficencia, sobre todo las de ayuda a la infancia. Bajo los escenarios, Mario era una persona culta y reservada. Que aplicaba el perfeccionismo en sus trabajos. Inicios en el espectáculo. Antes de comenzar su vida profesional, exploró un número de posibles carreras como la de químico, el boxeo e incluso ser torero profesional antes de unirse al mundo del espectáculo como bailarín. Para 1930 ya se presentaba en el circuito de carpas de la Ciudad de México y se retornaba entre las carpas Ofelia, Sotelo de Azcapos, Salco y finalmente la carpa Valentina, donde conoció a su futura esposa. Al principio trató de imitar a Al Jorzón, pintándose la cara de negro, pero después formó su propio personaje, inspirándose en los habitantes de los barrios pobres, con pantalones holgados, una soga como cinto y un bigote muy particular. En las carpas bailaba, realizaba acrobacias y otros varios oficios. A finales de la década de 1930, Cantinflas conoció a Santiago Richie fallal empresario y dueño de Posa. Publicidad Organizada S.A. Richie fue uno de los pioneros de la publicidad en México, al ver la actuación de Cantíbulas en el Fogis, lo contrata como empleado de la compañía de posa para publicitar bebidas pilas eléctricas automóviles. Richie crea posa Films, S.A. para que Cantíbulas pudiera filmar películas con un mejor presupuesto de lo que había hecho a la fecha. El éxito de las películas iniciales fue arrasador y fue en 1943 que el representante comercial de Jex Gellman compró acciones en la compañía productora cinematográfica Posta Films S.A. creada por el productor Santiago Richie, donde Cantinflas era el artista exclusivo y Richie logró internacionalizar la figura de Cantinflas. Richie producía, dirigía y distribuía mientras Cantinflas actuaba. Esta sociedad Richie Moreno-Gellmans fue muy conflictiva porque Richie insistía en conservar las improvisaciones y el carácter del pueblo de Cantinflas, mientras que Gellman quería doblar la voz de Cantinflas a varios idiomas y evitar improvisaciones. Richie abandonó la sociedad por su inconformidad sobre el doblaje de la voz a diferentes idiomas y por el cambio en la esencia del personaje. Cantilmas hizo su debut en 1936 en la película No te engañes corazón, pero la película recibió poca atención. En 1939 recibió un fundó Ponsafreeze produciendo películas cortas que le permitieron desarrollar el personaje de Cantinflas, pero fue en 1940 cuando finalmente se convirtió en una estrella después de rodar ahí está el detalle, la frase le dio su nombre a la película, se convirtió en su principal frase por el resto de su carrera, la película fue un éxito en Hispanoamérica y fue reconocida por la revista Somos, Somos México con una de las 10 más grandes producciones de México. En 1941 hizo primero el papel de un oficial de policía en la película El Gendarme Desconocido. Para entonces ya se había distinguido bastante el del típico peladito de la década de 1920, y su personaje pasaba cómodamente por ser el hombre marginado de clase baja a poderoso servidor público. La naturaleza política de la retórica del cantinflismo facilitó esta fluidez. Volvería a tomar el papel del agente 677 y sería homenajeado por las fuerzas policíacas en toda Hispanoamérica por su imagen positiva de la aplicación de la ley. Ni Sangre Ni Arena, una película satírica acerca del torero de 1941, rompió niveles de taquilla de películas mexicanas en varios países de América. En 1942 se unió con Miguel M. Delgado y Jaime Salvador para producir una serie de parodias incluyendo una de El Circo de Chaplin. En 1956, La Vuelta al Mundo en 80 días, el debut estadounidense de Cantinflas, lo hizo ganar un globo de oro en la categoría de Mejor Actor de Musical a Comedia. En esta cinta tuvo, junto al actor inglés David Naibin. La revista Variety dijo en 1956 que su calidad chapinesca contribuyó al éxito de la película, que recaudó 42 millones de dólares en taquilla, mientras que Niven apareció como actor principal en los países de habla inglesa, Cantinflas lo fue en el resto de los países. Como resultado de la película, Cantinflas se convirtió en el actor mejor pagado del mundo. Como Charlie Chaplin, Cantinflas era un satírico social hacía el papel de El Peladito, un Don Nadia, con esperanza de tener éxito. Con una admiración mutua Cantiblas fue influido por las primeras películas de Chaplin, así como por su ideología. El circo era una sombra del cine mudo de Chaplin. El circo y si yo fuera diputado tenía muchas cosas en común con la película de 1940 El Gran Dictador. Las películas de Cantinflas hasta la fecha le siguen generando ganancias a la Columbia Picture. En 2000, Columbia informó un aproximado de 4 millones de dólares generado por las ganancias de la distribución en otros países. Entre las cosas que lo hicieron querido por el público estaba el uso cómico del lenguaje en sus películas. Sus personajes, los cuales casi todos eran una variación del mismo personaje, pero en diferentes papeles y situaciones entablaban una conversación normal para después complicarla al punto de que nadie entendía lo que estaba diciendo. El personaje de Cantinflas era particularmente adepto a buscar la conversación cuando le debía dinero a alguien al cortegar señoritas o al tratar de salir de problemas con las autoridades arreglándoselas para humillarlas sin que se dieran cuenta. Fallecimiento murió tras haber sufrido un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993. Miles de personas se reunieron en un día lluvioso para su funeral, un evento nacional que duró tres días. Sus cenizas yacen en la cripta familiar de la familia Moreno Reyes en el Panteón Español de la Ciudad de México. Fue homenajeado por muchos jefes de Estado y por el Congreso de los Estados Unidos, que mantuvo un minuto de silencio por él. Mario Moreno se caracterizó por haber interpretado una multitud de oficios a lo largo de sus películas, generalmente de carácter humilde, como bolero, albañil o barrendero, aunque también profesiones como médico, abogado, policía y hasta sacerdote y profesor, todos personificados en su inconfundible personalidad ingeniosa, extrovertida y elocuente.